Colaborabora es una isla que se orienta en base a cuatro puntos cardinales, que es el procomún, las prácticas colaborativas, el código abierto y el emprendizaje social. Habita la isla una comunidad muy heterogénea y lo que propusimos es que dentro del bat íbamos a organizar una quedada en la playa, una quedada de Ondarchan, porque si piensas una isla, donde se, donde se reuniría la gente de una isla? Pues en la playa, ¿no? por eso la idea de que se llame Ondarchan y que sean encuentros en la playa. Lo que propusimos para esto en Darchan era realizar un poemario para una ontología parcial sobre espacio público. Una ontología básicamente es una manera de organizar conocimiento. Lo bueno que tiene es que permite generar frases de sentido y todas las frases que se incluyen en la ontología explicarían el concepto, en este caso el espacio público, en alguna de sus formas. En la cita específica de Ondarchan 14, pues lo que nos propusimos era jugar, principalmente jugar sobre ese tablero de juego, jugar sobre esas frases. ...esas líneas de sentido de la antología ...y darles cuerpo, como he dicho, desde otros lenguajes... ...entonces, eh, organizamos el espacio en tres rincones... tres rincones en los que, en cada rincón digamos... ...que se trabajaba desde un lenguaje distinto... ...uno era el rincón de los objetos... ...donde se trabajaba un, un lenguaje más dirigido... ...más relacionado con lo que es el poema objeto... ...el surrealismo algo así... ...otro rincón donde el lenguaje que se trabajaba eran... ...las imágenes y elegimos una serie de viñetas de cómics... ...que había que digamos... ...guionizar o narrar o aportar ahí como... Eh, ...un bocadillo, un contenido más... ...bueno, explicar un poco qué estaba pasando... ...y luego había un tercer rincón... ...en el que el lenguaje era el cuerpo... ...lo que había que hacer era... ...esculturas, esculturas corporales ¿no?... ...o, o, o pequeñas acciones o bueno... ...también un poco en función de lo que... ...cada participante entendía... ...pues ocurría ¿no?... ...era rotativo, a cada trío les dimos... Diferentes frases y en cada rincón tenían que escoger una y darle cuerpo ¿no? en ese lenguaje. Entonces, así salió, bueno, así lo que salían eran todas estas conversaciones interesantes: ¿no? ¿de por qué yo haría esto, yo haría esto otro? No sé qué, y luego, aparte de esas conversaciones, pues digamos el poema final que era como un poco la excusa, el juego excusa que nos había, que nos había reunido está hecha para ser cuestionada, troceada, tachada, rehecha, desarrollada, continuada o replanteada. ¿no? O sea, no, está, no es algo definitivo. Entonces, bueno, todos los archivos y todo lo, todo lo que hemos ido haciendo, los procesos, las metodologías, están disponibles para quien quiera usarlas, que las pueda usar.